Hola a todos, yo soy James Archer del proyecto Sherlingo. Um, en esta lección voy a describir voy a, cómo pronunciar la diferencia entre B y V, B de burro y B de vaca, por ejemplo. Y en inglés, um, se puede decir uh, berry and very. Uh, berry, berry es como un, un valle una fruta pequeño, pequeñito. Um, y very es como muy o mucho. Por ejemplo, how are you? Very well or very good. Ok, mira. Con B, como en burro o berry, mis labios son cerrados. Ok, son juntos. Very, very. ¿Sí? Very. Pero con B es muy distinto, muy diferente. Para nosotros es importante la diferencia. Very, very. How are you? Very well. What is that? It's a strawberry. Una fresa. Strawberry. Berry. Very well. Very good. Ok. Si necesita, tú puedes usar uh, el dedo para practicar. Solo para practicar, ¿ok? Um, por ejemplo, uh, en el carro, ¿ok? Berry, very, very, very. <ríe> sí, funciona. Very, very, ¿ok? Practica en casa y si quiere más uh, información, más lecciones, por favor, va a Facebook y busca I Share Lingo. I e Share Lingo, ¿ok? Ah, bueno está bien. Nos vemos en la próxima lección. Yo otra vez yo soy James Archer de Proyecto Sherlingo y nos vemos. Chao.